Hola a todos, mi nombre es Mario Reina, eh, hoy me encuentro hablándoles desde la llanada de Nariño, en medio de las montañas, como pueden ver atrás mío, eh, normalmente está tapado, hoy está un poco despejado, pero siempre estamos rodeados de nubes. Eh, esta comunidad es famosa por las minas de oro, pero también por el oficio de la joyería. En esta ocasión voy a llevarlos a conocer una mina y cómo es el proceso de la transformación, o sea, desde la extracción hasta el procesamiento, aprovechamiento del, eh, de la roca y la obtención del oro. La llanada es famosa por tener eh, sellos de calidad y también sellos relacionados con la sostenibilidad. Es una de las comunidades que no utilizan sus procesos de cianuro, tampoco utilizan metales pesados o tienen un impacto reducido. En temas ambientales ¿no? Entonces un poco la idea es poder mostrarles esto Poder mostrarles este proceso Y, y bueno, que conozcan también un poco más de, Del territorio Así que acompáñenme Y estaré mostrándoles todo A continuación Para llegar a la llanada eh, Salimos desde Pasto Son casi cinco horas y media De viaje Dependiendo la, el estado de la carretera Es bastante movida Y también es, digamos que un acceso complejo, para quienes no son muy buenos en carretera y se marean bastante, bueno, eh, es un viaje duro. Sin embargo, vale mucho la pena el paisaje y absolutamente todo lo que pueden ver. Durante mi visita seré acompañado por Steven Tapia y María Otero, dos funcionarios de la alcaldía que tienen relación con todo el tema de la minería. Ellos me cuentan un poco de la situación actual de las diferentes minas, al igual que cómo funciona todo el proceso de aprovechamiento del material extraído. También me cuentan un poco sobre la historia y sobre lo que pasa alrededor respecto al comercio del oro. Durante el camino, Steven me cuenta un poco sobre la llanada, su historia, la historia relacionada con la minería, pero también otras actividades económicas, como el cultivo del aguacate, el café y también cómo, en algunos casos, hay quienes se dedican a la ganadería. Aunque el territorio no lo permita, ya que es bastante montañoso, eh, existen actividades variadas. Sin embargo, el eje central está relacionado con la minería. Al llegar a la mina me encuentro con una escena bastante particular. Sí. Claramente, ¿no? por ejemplo ahí en el tablero está mencionando metano y en estas minas el eh, metano casi no, no, no existe. Eso es en las minas de carbón. Claro. Uh -huh. Listo. Porque eh. El metano es el más peligroso. En ¿no? sí. Sí. la gran actividad colombiana eh, eh, no, no depende de lo que es minería de oro o, de, o minería de carbón. Sí, no, creo que está globalizado no, todo, todo. es minería. ¿no? Y por lo general en la, en la minería de carbón hay más presencia de gases que en, en la mina Por ejemplo, si usted mira el tablero y está todo, los valores están en Porque muchas veces la, la, la, la, los gases aquí en la mina no, no, no se presentan. En general es en, en minas de carbón. En la mina de carbón si encontramos el en metano, el h pero, pero en estas minas no, es muy poco probable. O a menos de que de pronto se sí, residuos que puedan generar este gas. Este, este, este, este, eh, lo que nosotros hacemos para, para el control de, de gases al interior de la mina es con el equipo MX6 eh, hacemos un barrido, eh, hacemos en diferentes puntos de, de la mina hacemos un barrido general y ese equipo nos indica si están dentro de los valores permitibles o no es, por ejemplo el oxígeno es un gas el oxígeno debe estar para nosotros en un valor permitibles como mínimo en 19.5% y máximo 23.5%. Y en, en el último barrido que nosotros hicimos, el oxígeno se encontraba en 20.8, es decir, dentro de esos valores permisibles. Entonces, cuando nosotros encontramos alguna anomalía acá al interior de la mina, o hay presencia de algún gas que puede ser perjudicial para la salud, lo que hacemos es activamos la ventilación mecanizada, o la, o la manguera de, de aire que, que, que funciona con el con el, con el, con el compresor y el martillo de perforación para que todos esos gases se, se vayan al exterior de la mina o esperamos pues con, el, con el personal afuera de la mina para que no, no, no, no sufra ningún accidente de trabajo o alguna enfermedad. Eso es lo que nosotros hacemos con, con, con los gases al interior de la mina, hacemos el control. Y en temas de seguridad pues ya lo que se pudo observar, hacemos inspecciones de seguridad, eh, verificamos que el personal cuente con todos sus elementos de protección personal, eh, por ejemplo el riesgo de afiliación a riesgos laborales es muy importante, entonces toda persona que ingresa a la vocación tiene que contar con una afiliación a riesgos 5 porque la actividad minera siempre ha sido catalogada como de alto riesgo. Y demás temas de seguridad que se presentan en, en, en, en la mina, eso sería. Eh, mi nombre es Milton Santander Morillo, de profesión minero, desde hace 45 años. Vengo ejerciendo la labor de minería, actualmente soy asociado de Cosmilla, desde que se fundó la cooperativa, más o menos desde hace 40 años. En este momento estamos en el túnel denominado eh, Consorcio Minero El Mayo, eh, más o menos a 180 kilómetros de profundidad, este es el refugio donde los mineros, eh, cuando en, en, en las horas de descanso, pasan una, un rato aquí a la hora del almuerzo, todo eso. ¿sí? Eh, posteriormente vamos a indicarles la guía en donde está la venta o el filón, como llamamos los mineros, y en el cual se encuentra el material precioso que es el oro pero para extraerlo, para explotarlo, es un, un proceso bastante dispendioso, puesto que hay que utilizar eh, aire, aire para las perforadas, hay que transportar el mineral, hay que procesarlo, entonces es unos, más o menos alrededor de unos 5 o 6 pasos que hay que hacer para obtener el metal precioso como es el oro. Listo, vamos a continuar, Milton nos va a mostrar la beta, eh, si nos puede... sí. Miren, esta es la veta o filón que nosotros llamamos. En esta es en la cual se encuentra el oro. La idea es que ustedes están buscando esto para empezar a, a, a romper o cómo es el... Sí, en esta, esta parte no se la puede trabajar porque esto toca dejar como seguridad, como estribos o machones que llamamos nosotros. El frente se encuentra más o menos a 25 metros de profundidad, sobre este nivel, de aquí hacia abajo. Este, este es el, el, el, el espesor de la, de la beta o del filón, pero hay eh, otras eh, situaciones, otras circunstancias en otros lugares que el filón eh, es mucho, muy reducido, como podemos apreciar en esta parte. Mire, que es la misma, que es la misma y, y en esta parte, si alcanzan a mirar, tiene como dos centímetros. Mire. Sí. Se adelgaza totalmente. 2002 pues nos explicaba que este es el frente de, de, de explotación. Aquí es donde están trabajando los mineros normalmente eh, en esa beta. ¿Qué es lo que hacen entonces? Aquí con barrenos. Eh, y comprensores se empieza a perforar lo que es la roca o el material estéril para luego hacer las voladuras eh, con dinamita y luego seleccionar el material que sería el material únicamente seleccionado sería este cuarzo, este material blanco que es el que tiene los tenores el que se beneficia ok, ahí adentro está el oro sí listo entonces, una vez extraen esto, se lleva a proceso sí. de… una vez se selecciona esto, eh, se lleva a, a la planta de beneficio, se lleva en volqueta o en algo otras ocasiones, en otras unidades de producción minera, se lleva a través del lomo de mula. Okay. ¿Cuáles son las medidas de, de peso? ¿Ustedes cómo saben cuánto… ¿Tienen que llevar o cuánto sacar En una estopa o saquillo, como lo llamamos nosotros, se le pone 50 kilos de peso. Okay. 50 kilos de peso es en una estopa. Listo. Y nos decía que entonces acá abajo está el... el... Sí, de aquí a 24 metros de profundidad está el, el lugar donde se, se, se, se trabaja. Este es un, un inclinado, ¿sí? Y por este enrielado, por aquí sale... Eh, la vagoneta con, con el material estéril y con el material que tiene tenores pero para eso hay que sacar el agua que se acumula en la parte inferior ok claro con energía, con la motobomba aquí la, la, la fuente de, de energía o mejor dicho valga la, la... Eh, aquí el proceso, si no hay energía eléctrica no se puede trabajar porque todo es con, con el sistema eléctrico Ustedes van a extraer inicial, ya, la, a iniciar la, la, la perforación. Entonces el, el proceso va. O sea, ¿ustedes cómo, cómo empiezan? Una vez identifican la beta, empiezan a. ¿Cuáles son los pasos? Inicialmente se, se pone en funcionamiento en la parte superficial de la mina, se pone en funcionamiento el compresor. Sí. El encargado de suministrar el aire para que el martillo eh, neumático, que en este caso utilizamos el YT-29, el YT-27 y así, eh, pueda trabajar. A, este, a ese martillo se le adapta estas, estas varillas, ¿sí? que van de diferentes medidas, hasta de 2 metros. 1.80, 1,20, 1.60, 2.40, ¿sí? dependiendo donde vaya a trabajar. O también pueden ser cortas como, como esta de 80 centímetros. ¿sí? Con estas se, se hace el, el, el barreno o el hueco que nosotros lo llamamos. Sí. Y. Luego se, se, lo, se, le, se le introduce dinamita para hacer la, la, la explosión, sí. para que afloje la roca. Y luego se procede a seleccionar el material que, que ha sido explotado en esa, en esa detonación. Ok, o sea, es con la, con la explosión de, y, y la fractura, lo que cae, los escombros, ¿eso es lo que ustedes separan? Eso es lo que seleccionamos y separamos nosotros. Milton, en este momento ustedes no están, no están trabajando en la mina, ¿cierto? No. Eh, ¿Cuál es la razón, perdón? Eh, mire, el motivo de que no estamos haciendo explotación los asociados de Cotmilla es porque el título minero está vencido. Estamos a la espera de que nos renoven el título y pasemos a un contrato de concesión por parte de la Agencia Nacional de Minería. Entonces, en este momento... Por eso no hay los obreros o no estamos con la, con la respectiva dotación que, que debe de estar un minero, como es el casco, la mascarilla, los guantes, el overol, las botas puntas de acero, porque en este momento está, está en cese las actividades de explotación. Simplemente tenemos autorización por parte de la Agencia Nacional de Minería para hacer labores de adecuación y mantenimiento a la unidad de producción minera y, a, y al equipo y a las herramientas. Entonces, de vez en cuando venimos es hacerle mantenimiento para que no se deteriore como es el compresor, el malacate, las instalaciones eléctricas. Entonces, en base a eso es que, que pues en el momento no, no tenemos obreros acá. Estamos a la espera de, de la renovación del título. Sí, ¿Me puede contar un poco sobre... ¿Cómo es, el, o sea, ¿Cómo es la historia de, de, del municipio? ¿Cómo empieza la minería aquí? ¿O qué recuerda usted? A ver, yo lo que recuerdo es que la minería aquí inicialmente ha sido, ha sido trabajada eh, por los indígenas. Luego, posteriormente, han venido eh, compañías extranjeras a explotar, a trabajar acá. Eh, no se sabe cuál fue la circunstancia, el motivo, la razón que de un momento a otro eh, decidieron abandonar estas regiones, no solamente la mina del Canadá, sino otras, otras minas por aquí cercanas del municipio de La Llanada. Estas compañías extranjeras abandonaron el, el trabajo acá y después de muchos, muchas décadas de años, eh, los colonos, la gente de acá, la gente nativa, eh, decidió volver a retomar esa actividad eh, minera. Eso más o menos hace como unos 80 años atrás. Eh, la mina se llama Canadá porque... Okay. Aquí la mina la bautizaron Canadá porque inicialmente fue explotada por eh, personales eh, de allá de, la, de los Estados Unidos, más concretamente de Canadá, y por eso la bautizaron de, de, de Canadá. Ok, es decir que la, la explotación minera primero es, o sea, hay un, hay un vestigios de minería eh, indígena. Luego de esto, las, los extranjeros vienen, sí. identifican esas minas y empiezan a, a explotar. Sí. Y ya después es. de esto, ustedes. Exactamente, eh, continúan, los colonos, pues, la gente de acá. Sí, continúan haciendo la explotación. Uh -huh. Listo. Bueno, entonces una vez se tiene esto, ustedes aquí dentro de la mina, lo sacan en. ¿Cómo lo sacan para llevarlo a la. Este, este material ya seleccionado lo llenamos en estopas sí. o saquillos, que comúnmente lo llamamos, que cada estopa pesa 50 kilos. Se reúnen eh, 100, 200 eh, porciones, más o menos de 50 kilos, y, y ese material se lo lleva a la planta de beneficio. En este caso a un molino chileno, porque antiguamente esto se procesaba en un molino tipo antioqueño, que era sí. de madera y propulsado, y que trabajaba con agua, era hidráulico. Listo. Este es el carro que me dice que bajan a... Así, ah, sí, esta es el, la vagoneta que sale desde, desde el inclinado, desde abajo del frente, sale acá con el, con el material. Y este material lo pasan luego a otros ah, vagones. Sí, este pues material se lo deposita en esta vagoneta. Es un material que es recolectado en, este, en esta vagoneta, donde el minero de aquí hacia afuera tiene que, que sacarlo con, la, con los propios esfuerzos de él. Sí, y esto lo llevan al riel. Ajá, y esto este. se, se lo lleva a, a botar eh, afuera en, en la parte externa de la mina y ya es un estéril que posteriormente se desaloja en otros lugares. Aquí en este frente de trabajo del consorcio minor del mayo todavía no hemos adoptado el sistema de carrilera, pero por aquí los vecinos eh, ya tienen el sistema de carrilera donde ya no se utiliza este tipo de, de, de vagonetas y de llanta, sino que ya es eh, sobre los rieles con balineras. Listo. Y los rieles, digamos que aquí ustedes sacan material. Eh... Tanto residuos como... Exactamente, aquí sale el material que tiene tenores y el que no. Aquí lo llamamos estéril, eh, la sí. peña que no tiene tenores. Y también cuando sale la mina, el mineral que ya es para llevarlo a la planta, ya se lo lleva, sino que ya se lo lleva seleccionado, se lo lleva ya eh, lleno en las estopas, en esta misma vagoneta, hasta la parte posterior, de la, hasta la parte superficial de la mina. Ya estamos afuera de la mina y estamos viendo los escombros que extraen eh, Milton nos explicaba que esto es lo que montan en los carros y luego a través de los rieles los van sacando ¿con esto qué pasa? Mira, este es el material exterior. este es desalojado en este lugar posteriormente este, hay personas que lo llevan para materiales de construcción como es Rajón o triturado, gravilla, para arreglo de vías, para construcciones, edificaciones. Le dan otra, otro tipo de utilización. ¿De este también se puede aprovechar y sacar oro? No ya, no, ya no compensa. Ya no tiene. Este es el material estéril que ya no tiene tenores. Los, los, existen los, los chatarreros, ¿cierto? Sí, Ellos, los chatarreros. ¿Ellos aprovechan ese material o cómo...? Dependiendo, ellos lo seleccionan, por ejemplo, tiene que ser un material bastante fino para poderlo procesar como chatarreros. Ellos. Pero el material grueso, ese más sirve ese para construcción, materiales de construcción. Ahora llegamos a la planta de beneficio, donde María y Steven nos van a contar un poco el proceso luego de extraer de la mina, que fue lo que vimos eh, como vienen aquí los sacos cierto, estos de acá atrás cargados del, del material y, y los pasos a seguir eh, bueno, después de que llegan en, en las bolquetas, traen el, las cargas del, del mineral lo que proceden es a pasarlo por la trituradora para disminuir un poco el grosor del, del, del mineral Sí. entonces esta es la trituradora esta es la tolva, lo pasan por aquí esta es un proceso de disminución un poquito del grosor del, del mineral y cae a esa tolva de allá abajo. Después de esa tolva pasa una banda una a una banda transportadora que lo deposita todo el mineral lo deposita en, la, en el molino chileno. Molino chileno. Sí, le vamos a bajar a, a verlo. Entonces aquí terminan de, de triturar el material. Sí, lo, sí, le disminuyen un poquito el grosor. Es el material baja por esto, pasa por acá y queda en esta torba. Sí. Y luego esto entra. Esta torba pasa a través de la banda transportadora, que es esa que está allí. Mira, sí. Pasa a esa torba pequeñita y esa torba pequeñita se encarga de depositar el mineral aquí, en el molino chileno. Todo esto se llama molino chileno. Este, este cuando está encendido, es el motor de allá, procede a, a mover todas estas ruedas que están aquí y esas ruedas lo que hacen es pisar el, el, el material y lo disminuyen a, a partículas prácticamente, son como arenitas. Sí. Después de que ya disminuyen todo ese, ese, ese mineral, eh, se evacúa a través con el agua, el agua siempre ha sido útil en todos los procesos. Lo con el agua, lo pasan por estos canalones que están acá abajo. Esos canalones tienen unas... unas valletas, se llaman. ¿sí? Sí. Esas valletas se encargan de retener todo lo que es los materiales, los materiales más pesados. Y ahí pues está incluido lo que es el oro. Entonces, una vez el molino chileno termina de procesar, baja por acá el material con agua okay. y con... Y sobre... quedan todos los materiales pesados en las valletas, ¿no? Sí. Entonces lo que hacen los mineros es es cada cierto tiempo estar lavando todo ese material en, en, en baldes. En, bueno, ellos tienen sus, sus herramientas, lo lavan y, y dejan todo ese material ahí en esos baldes y los vuelven a, a lo colocar. Eso lo hacen en un determinado tiempo. Entonces ellos ya saben más o menos cada cuántas cargas tienen que hacer el lavado de las galletas. De las Después de, después y aún así sigue pasando todo, sigue pasando material, ¿sí? Entonces, todas esas herramientas siguen pasando, lo proceden acá, a, a, lo proceden a, a depositar en esta mesa concentradora, que esta lo que hace es, con es, esta, esta herramienta lo que hace es un golpecito, así, de este, el mismo proceso que hace en la batea, hace el golpecito de la, la mesa concentradora y hace también que se, los metales más pesados sigan quedándose en, en en las en las que tiene esta mesa sí y el resto se acumula acá sí y del resto ya pues lo evacúan y ya son las arenas que están allá abajo listo o sea que separan al máximo todo esta es la última sí. parte donde separan todo Pero, el material no falta todavía otro proceso sí ah ok sí. cuál es el, el el otro proceso ya lo hacen acá que ya es como el lavado el, lo que le decía el material que dejan en las valletas sí eh, todo eso porque todas acá hacen lo mismo, proceden con un canalón Aquí no está el canalón También lo, lo vuelven a pasar por la mesa concentradora sí. Y con el canalón vuelven a hacer otra vez Otro lavado más o menos casi parecido a ese proceso Pero sí. manualmente Y ya por último lo que hacen es con las bateas Con unas, unas cositas redondas Que tienen Como tienen una Una, una forma cóncava Más o menos sí. Entonces lo lavan ya con Y ellos ya manualmente ya retiran todas las impurezas del oro pues tratan de dejarlo lo más limpio y, y ya el, ese oro ya lo, pasas, lo pasan al proceso de fundición, entonces ya ellos ya... Entonces todo este, todo este proceso que acaba de explicarnos hace que eh, tengamos el material para aprovecharlo y luego las arenas que, que quedan me explicaban es lo que va al, al proceso de cianuro, sin embargo pues aquí en la llanada se eliminó este proceso al igual que tampoco se utiliza el mercurio y, pues Digamos que esto hace que el, el metal no tenga ninguna traza de otros metales o otros químicos que afecten pues, el, el medio ambiente. Eh, ¿Steven nos puede contar un poco al respecto? Sí, estas arenas pues, son evacuadas a través por esos tubos, esa tubería que la ven allí, eh, con ayuda del agua. O sea, no son evacuadas hasta, hasta esos, esos tanques de sedimentación que, que aparecen allá. Para ser nosotros un poco más amigables con el medio ambiente, lo que hacen a través de estos filtros, filtrar un poco los sólidos que... Que, que, que tienen todas esas arenas y, y el agua pasaría directamente hacia la quebrada pues prácticamente sin, sin sol sí. y todas las arenas se quedan aquí en este patio de arenas y estas arenas ya las evacúan entonces el proceso de cianuración que se hacía anteriormente lo dejaron de hacer simplemente las arenas lo que hacen es, es, es evacuarlas y la minería, pues como es también una, una minería diferente, o sea, el, el, la mina que hay en este municipio es diferente, casi la mayoría del oro se queda simplemente en este proceso, entonces no necesitan, no necesitan hacer el proceso de aceleración, porque la calidad de oro es, es, es, es de una buena ley, es decir, que es, es muy pesado y por lo general, y como es muy pesado, por lo general siempre se quedan en este proceso de acá, entonces no es... Eh, pues no es muy rentable tampoco realizar el proceso de cianuración. Es decir que el último paso es eh, la batea, se la batea. retira todo el metal y ahí se pasa a fundir. Sí, ese sería todo el proceso. Eh, nos encontramos en la planta de beneficio, vamos a a mirar lo que es el beneficio de mineral cuando los mineros ya traen su, su, su mena a este lugar para procesarlo. El principio de la llanada se ha caracterizado por, eh, por producir un oro limpio, ¿sí? hemos sido reconocidos a nivel nacional e internacional por, por eh, nuestro beneficio de mineral que ha sido limpio, amigable con el medio ambiente, eh, libre de cianuro y mercurio ¿sí? y nuestra comercialización pues, siempre ha sido muy apetecida por por diferentes partes, eh, eh, tanto a nivel nacional también como internacional. Entonces la comercialización, se, eh, en este momento pues contamos eh, con dos comercializadoras, eh, una pues, que, es la, que la maneja internamente Codmilla, que es la cooperativa de mineros del municipio de La Llanada, y otra eh, que es de manera privada, que la maneja Alexander Riescos, que es un comercializador autorizado de este municipio. Es decir que el proceso de minería en, en, en la Llanada no tiene cianuro, no utilizan mercurio y digamos que respecto a, la, a las minas y a los empleados, ¿cómo se maneja todo, todo este tema? De trabajo en, eh, es independiente, cada persona puede ir a trabajar en una mina o hacen parte de un, una cooperativa o cómo es el proceso. Eh, bueno, al ser el sector minero, una de las principales o la principal actividad eh, económica en el municipio de La Llanada. El tema de la minería siempre, o sea, se ha venido manejando ya hace muchísimos años, desde tiempos indígenas, después de épocas que fueron eh, mmm, dominadas por, el, por extranjeros. Eh, posterior a eso se realizó ya o se empezó a, a juntar el pueblo y empezar a explotar esa, este sector. Entonces, eh, hace más de 40 años se reunió un grupo de mineros del municipio y crearon la cooperativa del Distrito Minero. Eh, estos socios empezaron a, a legalizar o formalizarse ante la Agencia Nacional de Minería para poder explotar de manera formal este, este oro. A través de la cooperativa, pues ellos eh, se, como socios formalizan cada uno de los títulos o bueno, una de las unidades de producción minera a, eh, según el título el que esté concedido. La cooperativa se encarga de hacer todos los trámites eh, legales de carácter ambiental ante los diferentes entes de control. Ya una vez formalizados, ellos ya pueden eh, empezar a explotar eh, sus unidades de producción minera, dependiendo del título en el que se encuentran. Actualmente la cooperativa cuenta con cuatro títulos mineros, eh, que son la mina El Tucán, mina El Canadá, mina El Cisne y mina La Palmera. Todos estos títulos... Eh, se encuentran eh, formalizados eh, con la documentación respectiva y todos los eh, trámites que ellos exigen para poder funcionar. En esos momentos pues está en un, digamos, en un receso porque están eh, legalizando el, la licencia de, de explotación. Estamos ya eh, a corto tiempo digamos, de formalizar este, este tema, ya contamos con un título que está formalizado, es la mina El Cisne, por tanto ellos ya pueden explotar eh, tranquilamente su mineral. Es de reconocimiento el, el tema del oro extraído en el municipio porque eh, tiene características de, de no ser contaminante, como nos comentaba Steve. Eh, las condiciones geográficas o geológicas del, del territorio permiten que la extracción no sea eh, difícil eh, al momento del beneficio y que aparte el, en este proceso no se haga utilización ni de cianuración ni de mercurio. Nosotros... Eh, en el municipio somos cero, eh, cero uso de este tipo de químicos. Entonces, eso hace que la minería en la llanada sea, pues, eh, sea una minería verde, sea ambientalmente sostenible. Tenga el reconocimiento, en alguna oportunidad, la cooperativa del Distrito Minero, en el año 2005, recibió la certificación Ferman, eh, que es una certificación extranjera de oro eh, limpio y de minería bien hecha. Entonces, reconocimientos como ese también estuvo o fue reconocido el, el oro de la, del municipio en la entrega de la palma de, de, de oro del Festival de Canes también y para la elaboración de la medalla, de, de la medalla del premio Nobel de Paz otorgada al el expresidente Juan Manuel Santos. en Nada, pues muchas gracias María, sí, por el acompañamiento. Entonces, <ríe> no el... según lo que nos contaban, si... Sí. Eh, un joyero o una persona quiere comprar oro, sea en Colombia o de otro país, eh, lo ideal sería contactarse con eh, las comercializadoras que nos decían o con la cooperativa minera, ¿cierto? Sí. Exactamente, sí, eh, es la forma de garantizar de que el origen es, es legal, el, el origen de este oro extraído. Sí, y ellos uh -huh. por lo general cumplen con todas las normas establecidas pues, en Colombia, ¿sí? en temas de seguridad, en temas ambientales y en temas de comercialización. Listo, bueno, muchas gracias y estaremos viéndonos en otra ocasión. Vale, vale. gracias. Eh, ¿Cómo estás, Elena? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Elena Montenegro, soy joyera artesanal de acá del municipio de La Llanada. Eh, pues Después de la molienda, acá en nuestro municipio, como es una zona minera, por ejemplo, los clientes me traen el oro así, ya lo han lavado con la batea, pero aquí todavía falta un proceso que es de quemar con ácido para, para sacarle de todas las impurezas al oro. Hago el proceso de quemado, también se lo hierve y después ya pasa el proceso de fundición. Acá hay otro oro, este oro aquí está puro, está laminado, pues lo lamino para saber si está bueno, para que no, pues de pronto no esté agrio, no se me quiebre al trabajarlo. Este ahora está puro, por ejemplo, este es de ley 900, es una ley alta, muy buena, de muy buen color. Y pues, ya finalmente, eh, la joya que, que yo decido hacer, por ejemplo, una cadena. Esta acá me falta todavía terminarla. O algunos topos, algunas candongas. Acá se elabora todo, todo tipo de, de joyas. Listo. Muchas gracias, Elena, por el bueno. tiempo. Igual, eh, como podemos ver, qué pena. Este es el, el, el oro una vez, eh, hacen el proceso de, de, de batea, de, ¿cierto? Sí. Uh -huh. y los joyeros pues se encargan y las joyeras se encargan de, de volverlo en esto, ¿no? Lo funden y luego las joyas. Sí, acá pues se le hace la aleación correspondiente, ya llega uno a un acuerdo con el cliente, eh, se maneja una fórmula, pues la mayoría de clientes les gusta que la joya le quede lo más pura posible pero es necesario agregarle algo de lesión para que el material coja dureza, por ejemplo. Entonces se le echa el cobre y la plata, pero una cantidad mínima o la mitad de lo que me dice la fórmula, por ejemplo. ¿Cuál es el tipo de joyas que más te gusta trabajar? Eh, la filigrana, pues ahorita solo tengo estos topitos pequeños. Si sí, más me gusta es la filigrana, eso es lo que más me gusta, pero sí, la cadenería, eh, lo demás también, pero más la filigrana. Llegamos al final del video, eh, se dieron cuenta, fue una visita bastante corta eh, por los días que tengo para esto, ya que ahora bajo para Tumaco, que es en la costa del Pacífico Colombiano, también a encontrarme con artesanos allá, sin embargo, eh, pues como siempre, invitándolos a que viajen por Colombia, se aventuren a, a conocer las diferentes comunidades, las diferentes regiones donde van a poder encontrar inspiración para sus colecciones, también eh, historias de vida bastante interesantes y pues bueno, oportunidades de diseño y de ayuda también, como no se pueden imaginar. Ahora me despido, que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Ya se tapó, no se ve nada.